¿Alguien te ha preguntado? Aunque me han dicho que es una, una cosa deliciosa No lo quiero Entro, ¿eh? Panes, luego dentro y miráis donde está el jefe ¡Ella! Vale Y yo. Ay, que me estaba mirando Ah, ah, Está para la guarda. ¿Ahora es parejas? No, aún no. Tiene que hacer un balance. Vamos y un cambio de tanque, ¿no? Siempre nos toca. Creo que sí. Sí, ahí está. Me ha tarde el cooldown. <risa> ¿Vale? Hacerlo de master. Es impar. O a los cuadrados. Ahora sí, ¿no? Es eh, parejas. ¿Sí? No. Es un de tres. Es de tres. Creo que viene ahora. Dos tanques, A ver, Vale, hay que ir al borde. A la izquierda. Dale, y al no, sur. Los, los estoy viendo bien. Falta un tanque más, eh. Sí. Ah, te debe te, te yo a ti. la cabeza Sí. Estás, A las cabezas, ¿no? No. Areas. a ver un matatanques. No Aquí Ahora vendrán tanques. Ahora vendrán parejas. Ahora vendrá parejas. Ahora sí. Parejas. Aliás, por a ver. la cabeza. A ¿Ven? ¿Ven? La cabeza. La cabeza. A la es que quita el cuadrado. No me va la lámpara, es que... Pesada, tío. ¿Tira la lámpara, eh? Sí. No, bueno, como creas. ¿La dejas? Sí, Voy, voy, voy. ¿Pares? No, ¿pares? Vale. Al otro lado. A B. A la, a la zona de B. Ahora hasta el fondo. Atentos. Vale. áreas. Creo que hace matatanques ahora. Sí, ya me he tirado de vale. Te he provocado, pero dos, cuidado. Vale, la del norte, con lo cual al sur. Quedamos aquí en C o por aquí mismo. Y hacia la del norte. Y después hacia donde está la de A. Quedaros aquí. Aquí, aquí, aquí. Vale, allá. Y bueno, nos ponemos como siempre para las... Ah, no, matatanques antes, creo. ¿Mata Eh, ya está. Poneros por parejas, como siempre. Separados. Se ha ido, tío. tiempo a colocarse detrás ha ido. Se ha ido. Se ha ido. Se ha eh cae Mata tanques. Ah, bien pala. Ah, la puta Mira, yo tampoco. Tío. Eso se porque eres malo. Eh, sí, pues no es muy complicado, ¿verdad? No, es fácil. Bueno. Es fácil el combate, sí. No, ahora que lo he